mi primera vez acá en Formosa y en esta expo anime Formosa que la verdad que está muy buena porque se llenó de gente, yo no me esperaba tanta gente hoy. Mañana voy a estar de otro personaje que es Madara que también es un personaje de, de Naruto, es una especie de villano y nada mis redes sociales en Instagram me encuentran como Bangalter Artist. Yo me llamo Stefan López, somos el equipo del FOB, estamos haciendo cosplay de Call of Duty ahora en Grupal, ellos son terroristas acá y también hacemos Diferentes actividades físicas afuera de esto, de deportivas, invitamos a participar en la página Air eh, Stop Turismo Formosa. Me llamo Fabián Ojeda y estoy haciendo de sasuke Uchiha. Eh, yo empecé a hacer cosplay desde 2010 más o menos, eh, hace mucho, y me gustó mucho la banda porque gracias al cosplay empecé a viajar y a conocer gente muy interesante y... La verdad que es un mundo muy bueno y me gustaría que la gente se anime a animarse a veces porque le da mucho miedo, vergüenza, pero está bueno que se copen para, para divertirse un rato. Yo gané concursos donde te daban viajes y esas cosas, pero también fui por mi cuenta a Argentina Comic Con, por ejemplo, en Buenos Aires, en Misiones también. Y mis redes sociales eh, en Instagram, Fabián-Ojeda-07.